Hola, soy Martín Parodi, soy cirujano vascular. En mi especialidad nos ocupamos de tratar las enfermedades de las arterias y de las venas. En este momento de la pandemia por COVID-19 nos encontramos abocados a tratar a los pacientes enfermos por COVID-19 con las complicaciones vasculares que pueden presentar. A su vez damos este soporte y asistencia vascular a los médicos de terapia y clínica médica para eh, por ejemplo la colocación de accesos venosos centrales para la infusión de medicación endovenosa o accesos para diálisis en pacientes con insuficiencia renal aguda y a su vez también estamos pendientes de los pacientes con enfermedad vascular que puedan sufrir alguna reagudización y requerir algún tratamiento de urgencia en este momento. Toda esta situación ha requerido un profundo cambio en nuestras este, formas, rutinas de trabajo. Hemos organizado nuestro grupo vascular que lo hemos dividido en dos equipos de cirujanos en donde un equipo trabaja las primeras dos semanas y el otro equipo las otras dos semanas en forma alterna y sin cruzarse para evitar este, que en algún momento si llega a ocurrir que algún médico presente síntomas de infección por coronavirus eh, pueda ser reemplazado por el otro equipo. Eh, por otro lado, hemos este, implementado también el medidas de prevención en cuanto a protocolos para eh, la atención de cada paciente. En la actualidad, por ejemplo, cada vez que entramos a, la, a, alguna, a algún centro para hacer algún tratamiento o ponernos en contacto con algún enfermo, eh, tomamos precauciones que son, por ejemplo, colocar barbijos especiales. Arriba de estos barbijos se colocan otros barbijos, a su vez unas antiparras y el, las máscaras faciales. Eh, la rutina de la casa también ha sido modificada, obviamente. Todos tenemos este, familia, amigos, eh, vecinos, eh, gente cerca y queremos eh, evitar Cualquier situación este, potencial de contagio, por lo cual eh, tomamos medidas también cuando llegamos a casa. Lo que hacemos es sacamos el calzado, la ropa, todo antes de entrar. Una vez que entramos dejamos la ropa para lavar y nos vamos a bañar. Y mmm, recién luego del baño es cuando empezamos a tomar contacto con la familia, saludar, saludar a las mascotas y empezar con la rutina diaria de la casa. Eh, a su vez también eh, todos los que nos rodean han, han, han sufrido el impacto eh, de nuestra actividad mi familia está preocupada, tiene miedo obviamente, mi mujer es médica también y tienen miedo de que podamos tener alguna complicación, que nos enfermemos eh, entonces este, lo que hacemos es explicarles todo lo que hacemos, todos los cuidados que tomamos eh, los entrenamientos que hacemos, hemos estado practicando hace más de un mes cómo colocar el barbijo, cómo colocar el otro barbijo, cómo sacarlo eh, todas son medidas de precaución y la verdad que no es nada improvisado entonces en cierta forma con eso se, se tranquilizan pero bueno, este, es impactante eh, que en esta situación lo, lo, lo que más nos, no, nos llama la atención es la forma eh, responsable en la cual ha actuado toda la sociedad, desde los que nos dirigen hasta eh, cualquier vecino, cualquier persona eh, que ha cumplido el rol que se le ha pedido, todos hemos aportado nuestro granito de arena, eh, cuando se ha pedido que no salgan de las casas, no salen, la, el distanciamiento social, el uso de barbijos, la verdad es que cada uno ha puesto de sí para poder evitar la propagación de este virus y... Creo que es muy importante recalcar eso. Y por otro lado, lo, lo que nos ha impactado también es mucho la, la solidaridad de la gente. Incluso en nuestro ámbito de trabajo, cuando llegamos al sanatorio, están los este, guardias, que siempre muy amables, todos nos ofrecen eh, alcohol en gel, eh, barbijos para entrar, eh, luego desde limpieza hasta la, el personal de enfermería, enfermeras de quirófano camilleros, todos se ocupan de... y preocupan también de que tengamos todos los materiales necesarios para poder trabajar tranquilos, para sacarnos un peso más de encima, porque en verdad eh, nuestra preocupación es también lo que tenemos que hacer lo que hacemos habitualmente que es a veces operar o mismo una consulta o una evaluación de un paciente. Eh, cuando escuchamos los aplausos el himno son todos símbolos de unidad, sentimos que esto es algo que, que nos une toda esta situación y los aplausos no son solo para los médicos, enfermeros, todo el personal de sanidad o los de seguridad o los que estemos trabajando en este, en este contexto, sino que estos son aplausos para la sociedad en sí.